Hola, eh, bienvenidos a SPAN 221, Introduction to Hispanic Literature, conmigo John Beasley Murray. Uh, hoy vamos a hablar de tres tipos de repetición, sobre todo tres tipos de repetición que podemos ver en la poesía, pero uh, no solamente en la poesía, nos vamos a enfocar en, en, en la poesía pero estas son formas, tipos de repetición que vemos más generalmente en la literatura en sí. Pero una de las características de la poesía es que hay un énfasis, ¿no? un interés en, en las formas, las estructuras, el, el modo de hablar, no solamente en uh, el contenido de lo que se dice. Bueno, la palabra poesía eh, viene de poesis, que en griego significa creación. Pero hay una tensión fundamental entre poesis, crear, crear algo nuevo. Y otra palabra también del griego, mimesis, que quiere decir imitación. Que quiere decir reflejar algo del mundo, por ejemplo. O uh, repetir algo ya dicho imitar, bueno esta es también entonces una tensión entre por un lado innovación, crear algo nuevo, diferencia y tradición, repetir, volver a decir algo semejante a lo que ya fue dicho por, por otros, a la vez o sea, esta tensión, esta dualidad también se podría pensar de otras formas, como por ejemplo una tensión entre lo particular y lo general, lo individuo y lo universal, la especificidad y los lugares comunes, evento y estructura, etc. Entonces, esta es una división, una dualidad eh, fundamental. Eh, uh, yo sugiero que es uno de los temas, quizás no dichos directamente, de la poesía en sí, o de mucha poesía. Bueno, y sugiero que hay por lo menos tres tipos de repetición. Puede haber otros, pero estos son eh, tipos de repetición fundamentales que nos ayudarán a entender eh, poemas eh, específicos. Primero está la repetición estructural o formal. Cuando normalmente pensamos en qué es un poema, pensamos en estos elementos dentro del texto, como el ritmo. El ritmo es el mismo estrés repetido. La idea de que didam didam didam <ríe> un ritmo posible que asoci asociamos con la poesía, la poesía también rima por ejemplo o sea, repetición de un sonido al final de la línea ¿Mm? es una característica que asocia asociamos mucho con la po poesía aunque claro o sea, no siempre <ríe> esté presente pero es una de las características Típicas, ¿no? Repetición estructural o formal. También está la repetición de significado, de sentido. ¿no? Cuando hay dos modos de decir la misma cosa. Y vemos esto en fenómenos, fenómenos como la ambigüedad, ¿no? O sea, una cosa que tiene dos significados. ¿no? Entonces hay una. O sea, la, ahí, o sea, un, Una palabra dice dos cosas a la vez, o metáfora, me, un, un tropo como la metáfora, por ejemplo. ¿no? Cuando decimos la misma cosa a través de, de dos, de una imagen. Por ejemplo, cuando digo que mi amor es una rosa, ¿no? estoy diciendo mi amor Estoy, no sé, un significado es mi amor una persona, pero también hay, hay, hay otro significado ahí que es la flor, la rosa. Mi amor es una rosa, dice la misma cosa dos veces, pero también otra vez a, a, a, a lo largo de invocar una dualidad, dualidad eh, en la cual hay una comparación, pero también notamos diferencias. Y finalmente voy a enfatizar este, este último tipo de repetición, eh, repetición intertextual, o sea, entre textos distintos. Cuando, por ejemplo, un poeta emplea una forma que viene de, un, de toda una tradición poética, por ejemplo, un soneto, un haiku, ¿Mm? Entonces, cuando hay formas, estructuras, eh, familiares, comunes ¿no? o cuando hay temas que, que son parte de una tradición, o sea, el tema, por ejemplo, de la poesía del amor, sobre el amor. ¿no? Y entonces hay una creación o afirmación de una tradición que va más allá del texto el texto específico, hay, una, hay todo un sistema de referencias hacia el pasado y implícitamente, ¿no? Hacia el futuro también, no o sé, sea, afirmando una tradición se sugiere que bueno así es un modo una forma eh, de describir describir describir poesía, ¿no? entonces que hay una continuidad temporal, no sé entre textos. Eh, ese, es, ese es el, el tercer tipo de, de repetición. Bueno, volveremos un poco primero sobre la repetición formal. Y a veces parece que un poema sigue un modelo, un padrón. ¿no? Igualmente, o sea, lo puede establecer. Y así conjura expectativas. O sea, cuando vemos ese padrón, cuando vemos que hay un sistema de repeticiones, ¿no? ya estamos pensando, ah, ahora al final, por ejemplo, de la próxima línea, habrá una rima. O bueno, la próxima línea, la próxima estrofa, tendrá probablemente una estructura ya familiar cuando llegamos a, a ella. Pero bueno, también los poemas juegan con esas expectativas, ¿no? con la tensión entre repetición y diferencia, mimesis y poesis. O sea, cuando vuelve, cuando vemos la cosa, la rima repetida, normalmente no es exactamente la misma palabra, por ejemplo. nuevamente ¿no? hay una variación. ¿no? Entonces, tenemos ese, estas expectativas de ver, de escuchar algo nuevo, algo eh, familiar, pero de forma nueva. Entonces ahí es, se conjuga eh, in, repetición, eh, imitación y eh, diferencia, y innovación, y novedad. Y gracias a, a este uso de la repetición, entonces la poesía también nos ayuda, nos enseña a leerla. O sea que uh, muchas veces un poema nos da las llaves necesarias para entenderlo. Nos apunta hacia dónde debemos de poner nuestra atención. O sea, obviamente, o sea, cuando se repite algo... Nuevamente estamos diciendo que bueno, esto es algo importante, por eso lo repito. Esto es algo importante, por eso lo repito, ¿No? es lo que acabo de hacer. O sea, la repetición eh, sugiere cuáles son los puntos ¿no? de, uh, de intensidad ¿no? especial nos dice aquí, mira esto, aquí hay algo importante. Aunque ojo, ¿eh? este no es el, necesariamente el único modo el de leerlo. O sea, este sería bueno leer un texto a lo largo del grano, con el grano. Y a veces queremos leer un texto en contra del grano, ¿no? buscando tensiones, buscamo, buscando problemas. Buscando momentos en que la estructura se quiebra, por ejemplo. Pero consciente del hecho de que el texto sí tiene un grano, ¿no? o sea, sí tiene un, unas direcciones para cómo leerlo. Bueno, por ejemplo, en el caso de, del poema de César Vallejo, Vallejo Yuntas, ¿no? completamente a la más vida completamente a la más muerte completamente a la más todo completamente a la más nada entonces ya vemos que bueno hay un, hay un sistema aquí a través de estas repeticiones es para, tenemos la expectativa que en la primera estrofa, en la próxima estrofa también seguirá en el, el mismo padrón Sí, completamente a más X. Completamente a más Y. No sé se pensar sobre qué, qué es eso de, de, de estar completo. ¿Y qué relación tiene completamente con A más? No hay una, una contradicción ahí. O sea, un, algo o está completo o necesita algo más. ¿Cómo, cómo se puede unir esas dos ideas completamente a la más completamente a la más con esta insistencia repetitiva repetida, repetida nos, nos hace pensar sobre algo importante y luego también eh, las eh, palabras finales de cada línea ¿no? por un lado hay o sea, vemos que hay un, otra vez un sistema, o sea, un padrón repetido. Por ejemplo, hay una oposición quizás entre vida y muerte equivalente a, a la oposición entre todo y nada, mundo y polvo. Pero a la vez, o sea, ca, cada, cada estrofa tiene una nueva oposición, o sea, una nueva versión de esta misma eh, idea o estructura repetida entonces nos hace pensar sobre una serie de comparaciones entre estas distintas oposiciones y otra vez nos muestra nos sugiere cómo leer cómo, de, cómo se debe leer este, este texto y bueno el, el hecho de que la última estrofa o, o la última línea es es por un lado eh, familiar, Vemos la misma palabra completamente y a la vez eh, distinta, porque termina ahí, no hay ninguna además no hay otra ninguna otra oposición. Entonces nos hace pensar: bueno, ¿por qué se termina ahí? ¿Por qué no se podría, por ejemplo, seguir con el mismo patrón? Con otro sistema, otra serie de repeticiones y diferencias. Así entonces, esta, esta repetición interna, es, estructural, formal, con además todas sus diferencias, nos ayuda a leer el texto, a pensar, bueno, ¿qué es el significado? ¿Qué está diciendo este, este, este poema? El segundo tipo de repetición es la repetición del significado, del sentido, ¿no? Y otra vez, muchas veces la literatura juega con los varios sentidos, significaciones, que puede tener una sola palabra, esa es la ambigüedad, ¿no? Y quizás esta es una característica de la poesía, ¿no? o sea, un interés en, eh, en la ambigüedad, en la ambivalencia, en el hecho de que no podemos estar siempre seguro, no podemos fijar el, el significado o el sistema, el flujo ¿no? de sentido, eh, que siempre hay otras opciones y un poema muchas veces no juega con esa, esas opciones, ese sistema lingüístico de, de oposiciones y opciones y elecciones ¿no? y nos hace pensar bueno por qué escogió esta palabra en vez de esta, ¿No? hay una intensidad de reflexión sobre el lenguaje mismo, o sea, el uso de las palabras, la función de las palabras. Y nos, nos, nos hace eh, pensar, o sea, nos hace, nos, nos, eh, nos dice, repetidas, repetidas veces, ¿no? el hecho de que cada palabra puede tener varias significaciones, a veces opuestas, contradictorias. Y estas diferencias no se cancelan exactamente, se mantienen. Entonces mantienen, o sea, muchas veces un, un poema intenta mantener esa tensión entre uh, dos opciones aparentemente distintas. Además la ambivalencia y ambigüedad presentes en el lenguaje uh, a las cuales la poesía apunta. ¿no? Otra característica poética es la de sugerir nuevas significaciones. ¿no? Por eso mucha poesía emplea tropos, usos figurativos del lenguaje que añade otras posibilidades, no, neces no necesariamente eh, inherentes en el lenguaje, sino contingentes, o sea, esa es la creación, parte de la pro del, proceso, del proceso creativo de la poesía, de sugerir, de, de unir, uh, por ejemplo, el amor y la rosa para crear otras conexiones. Y eso es lo que hace la metáfora, el simbolismo, el símil, por ejemplo. Y, y eso, por ejemplo, una rosa no es necesariamente simplemente una rosa, una flor, pero también, además, para usar la palabra de Vallejo, una persona amada, y estas son repeticiones y también diferencias. Amplían nuestro entendimiento de lo que el lenguaje puede hacer. Y finalmente el tercer tipo de, de repetición es la repetición intertextual. Claro que ningún texto existe en, en sí mismo, no puede. Ningún texto existe aisladamente, sin referencia a otros textos. Y cuando hablamos de otros textos, estamos hablando de bueno, otros textos literarios, pero también la vida del autor o la historia son otros textos. Hay un sistema de, de textos, de referencias textuales liter, literarias, pero también extra eh, literarias. Estamos siempre entonces en medias redes, o sea, en la mitad de algo. Cada texto es, es es solo uno entre muchos. Eh, o sea, no, podría, no podríamos imaginar un, un texto que, por ejemplo, no use palabras ya usadas ¿no? e, en otros textos es inevitable, porque no hay lenguaje privado, particular. Para ser entendido, necesariamente usamos palabras, expresiones, ideas que no son nuestras, pero, quizás, de una forma o en una combinación, más o menos original. Entonces, estamos siempre, o sea, el lenguaje siempre nos presta las herramientas ya usadas, pero para crear algo nuevo. Estamos utilizando las palabras, pero a la vez reutilizándolas. O oh, es que el lenguaje nos usa a nosotros. Pero en otras palabras, no solo hay repetición dentro del texto, también hay repetición entre los textos y esta repetición constituye o puede constituir, constituir una tradición y esta tradición y la comparación entre textos distintos también nos enseña a leerlos, a leer el texto, también nos ayuda, por eso vale la pena o sea, leer eh, dentro de una tradición, ¿no? o sea, leer una serie de textos eh, conectados, ¿no? o se que se podría conectar en términos de influencia, por ejemplo, en términos de alusión, en términos de eh, referencia. Podemos atender entonces las maneras en las que un texto repite algo ya dicho y a la vez, en una forma nueva, introduciendo diferencias y novedades. Entonces cada escritor, cada poeta necesariamente está repitiendo, usando palabras ajenas, usadas por otras, mientras intenta decir algo nuevo y así distinguirse. O sea, esa es parte de la, de la lucha de un escritor, o sea, del, de, o sea, de, del oficio del escritor jugar con esas dos eh, posibilidades quiere marcar su pertenencia a una tradición ya establecida y además eh, quiere sugerir que está añadiendo algo nuevo por eso hay que leerlo o sea cada escritor se inscribe está inscrito escrito dentro de una tradición o sea, una serie textual de textos que lo precede y de que aprovecha o sea, está usando las herramientas eh, que, que le da pero que lo amenaza o sea no quiere o sea quiere eh, siempre está lidiando con esta esta tradición luchando con esa tradición Siempre está la ansiedad de, por ejemplo, no estar diciendo o haciendo nada nuevo. Eh, lidiando con esa tradición, con la comunidad de escritores previos, con el canon, si quieres. El escritor quiere ser parte de esa tradición, quiere añadir su nombre a la lista, sus palabras y frases al repertorio del lenguaje literario, y a la vez rompe con ella. Y claro, esta tensión puede ser especialmente, especialmente difícil para los que han sido excluidos por estas tradiciones. O sea, la tradición, o las tradiciones nunca son eh, neutras. ¿no? Eh, siempre hay un precio por pagar, para entrar, y, y siempre hay bueno hay, hay una evaluación ¿no? de quiénes o qué o qué tipo de autor o, o, o, o texto merecen ¿no? pertenecer a, a, a la tradición ¿no? al canon Hay un crítico teórico estadounidense, eh, bueno, que murió hace unos pocos años, Harold Bloom, que habló de la ansiedad de la influencia, ¿no? que tiene que ver con esta, esta relación con la tradición, el modo en que el poeta se relaciona con la tradición y con los autores canónicos del pasado, a, quien, a quienes reclama como sus padres, ¿no? Son sus padres y... Bueno, el, el, el uso de de esa de, de la palabra masculina, sí, es eh, significativa. Bueno, podríamos pensar en madres a la vez, pero eh, tradicionalmente han sido eh, padres. Y, y así vemos como un conflicto édipo, ¿no? como, como en el, el, la teoría del psicoanálisis, ¿no? que siempre hay una lucha, un conflicto con el padre a quien quieres matar. Y entonces los nuevos, las vanguardias, los más recientes eh, invocan esas figuras canónicas del pasado para decir que de alguna manera los nuevos pueden superar lo que han hecho. Y así matar o extinguir o uh, disminuir uh, ese peso del pasado. Y bueno, Bloom también habla de las malas lecturas fuertes, strong misreadings. ¿no? Porque escribir también es leer ¿no? en esa relación con, con, con el pasado. Y sugiere Bloom que el, el poeta bueno también entonces traiciona la tradición leyéndola mal para poder insertarse dentro de, de ella. y Así que para, para Bloom son las malas lecturas, ¿no? no las buenas, que son siempre las más interesantes. Quizás podríamos decir lo mismo a veces, por lo menos para nosotros, ¿no? los críticos los que los lectores no estamos siempre buscando la, la lectura correcta la lectura correcta en sí no tiene tanta, tanto de interés ¿no? eh, a veces son las malas lecturas las lecturas incorrectas erradas que son más eh, interesantes las más eh, productivas ¿no? Entonces, por eso también nos no podemos relajar un poco, quizás. no Bueno, relajar no porque es una lucha siempre, leer un texto. ¿no? Pero eh, no eh, debemos de, de estar demasiado ansiosos por, por no haber llegado a sí, la lectura correcta. Primero, es imposible eh, terminar con una lectura correcta de cualquier texto pero el segundo eh, aún en teoría si fuera posible a lo mejor no sería la lectura más interesante